¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video y hoy vamos a, a tratar de conseguir el MW11 de oro. Ahorita volvemos. Bueno, ya regresamos. Ya Hemos puesto la SM y una, la MW11 en accesorio. Vamos a empezar a tocar bueno, vamos Voy a matar con una con la SM. Uy, uy, uy, uy, uy. La SM tiene buen daño, 49. Dios, Dios, Dios. Le cargamos. Ahora, tiene la Simon no? tiene? Bueno. Está. Ah, me mató En la retro, pero si sí es de oro No entendió entendió no sé si no se sé dice si, cuando no se dice Mora, mora, moro, mero, moro, moro. Ah, me mató tenía la cordita. ¿eh? Vamos a coger la, ¿sí? la nueva doble Vengador, ¿por qué mató? Mató a mi amigo. Sí. sí, esto es mi Vamos a morir. Vamos a morir. Tú, Me mató bueno. Tengo que estar con la MW11, no con la SM. Yo la SM la llamo así, ¿no? ¿Para qué? Hay que utilizar... ¡Ah! ¿Cómo me mató? ¿Cómo? Ok. nomás más MW11. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Ah, pero yo quería matarlo. Bueno. Voy a morir. ¡No! Qué mal. Quiero vengarme, quiero vengarme. Quiero que me mate cada rato Es, es malo. Malo, malo. Yo me mató mil veces. Toquiles con la MW11. La quiero conseguir. Ah, qué malo, quiero mi primera pistola de oro. Ah, yo tengo la .50 Gc de oro. Alguna como esta quiero de oro. Olé. Está enemigo, muere, muere. Uuuh, me muero, me muero, me muero. Ah, te lo dije, me muero. Te lo dije, Pepugero. No, no, no, no, no, no, no, no. Ah, pero siempre me roban la kill. Ah, no, porque siempre soy el último a morir. En el episodio en el, en el anterior de Cod, ahí está. ¡Borri! mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué A ver. A ver cuántos camuflajes hemos desbloqueado. Vamos a poner un poco común la sinapse. Vamos a poner la sinapse en la permafost. Todas estas modifican la mira. Todo lo poco común. Las sensuales no las modifican. Yes. Tu, tu, tu, tu, tu. Esperen. Bueno, ya regresamos. Dije con la ASM, moré. ¿Tiene la GC? ¿La GC? No, se me robó mi munición. Ven acá, ven acá. Vamos a matar a los dos. Morí. ¡Ah! Ya le iba a matar. Vamos a dar una kill con la SM. La SM es como la aptitud la de operador. Ah, me muero. Siempre me está matando. Está matando mucho. ¡Morré! ¡Ah! ¡Para de botar! Ya perdimos. ¡Qué mal! Ya perdimos. ¡Ah, no! ¿Ganamos? bien! Por fin la victoria. Cuando quiero conseguir la media de, de oro. Mátale, mátale, mátale, mátale, mátale, mátale, mátale, mátale, mátale. ¡Sí! Con la HG40 Hazard Ay, esa ruleta me, me recuerda al SSPSUR49 En un video estaba jugando ese con Tony Bridge ¿No recuerdan? Sí, fue hace mucho tiempo. Hay que ponerme 4 Quitar la munición. Voy a quitar todo lo M4. Tiene que estar sin accesorios. Porque es una aptitud. Vamos a conseguir todos estos. hay que ser. 30 clips más. Bueno, vamos, vamos. Ya voy a acabar mi hora la zona. Bueno, vamos a hacer un secreto. ¿Alguien tiene el SKC? ¿Tiene el SKC? ¿Es el SKS? No, ¡Abandonó! Tiene la M4. Ti, ti, ti, ti, No, no. Ah, ¿por qué me matan tanto? ¿Por qué repasar ahí? Moré muero. Ah, pero siempre hice mi mapa Por utilizar mi dedo, leoncita No Es un que mandan Matar a mi enemigo Tengo que matarlo ¿Está? ¡Sí! ¡No maté! No, ahí está No, no, ya, ya, ya Gracias Ven acá Ah, qué mal. Me mata otro todavía. Mi enemigo tenía la m y se la pone porque piensa que nomás mato con la m No es por eso. Es porque. Ah, tiene la .50GC. Eh? Ah, se cree, ¿no? Ahora sí vas a sufrir. Porque tengo la M4. ¡Ah! No, no, se quita, si sí, esa es una kill esa es una kill al menos. Si no se hace ninguna kill no se quita. No, no, no, no, no, no, no, no me no, Ahí está, mira ¡Ah! aquí, aquí. Ahí tiene la no, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué No lo sé. No lo sé por qué. ¡Ay, qué malo! ¿Tú, tú, tú. Ando, eso! ¡Mis papás los molestones! no mucho mucho ti mira ti de me gusta doritos, doritos. doritos. <SILENCIO> Estaba iniciada la partida Ay, maté. Vamos, Mau. Ah, Ahí hay, hay alguien Vamos a matarle Ah, él tiene kilo Le voy a matar con la MW11 Esperas por acá matamos a este esto no lo ves le matamos pasamos por acá un rapidito le matamos ese tipo ah Vamos a meter con el M4, que ya está disponible. No, no, no, no, no, no, no, no. no no. Sí, ya verás. Vas a ver hombrecito de papel. ¿Por qué le dije hombrecito de papel? No lo sé, pero bueno, vamos por acá. Sí, lo he logrado. Vámonos antes de que él venga. ¿Hay alguien? Hola. Tengo el ¡Nah! Nome 4 No No maté a alguien con el Nome 4 No pasa nada Tengo que el Nome 4 que maté a alguien ya ganamos me quería matarlo antes de ganar quería que ese sea mi última kill locus carbon out uh se murió Cuando quiera, cuando quiere cuando quiera, cuando quieres cuando quiere cuando quiera. Ah, Vamos, uh, uh. ah, <tose> no, no, no, no, larguísimo, el video, vamos a hacer una segunda parte. Ok, para la próxima, nos vemos en la segunda parte.